Hoy, el campo de conciencia está lleno de información de alegría. Pueden sentir que el corazón de todos está bien abierto. So now, Así que ahora necesitamos darnos cuenta que la información de nuestro cuerpo ha armonizado a nuestra energía. Todos sostenemos una bola de chi. Y sentimos que nos fundimos con el campo de conciencia feliz y con heart el universo corazón a corazón decimos Tom ah, decimos Feel the Feel sintiendo the the la vibración y la fusión la transformación inhalamos Or. De tong. Usamos esta información de conciencia feliz para cambiar la energía en nuestro interior, para cambiar nuestras emociones. Inhalamos. Hola Hola Min a través de todo el cuerpo de Chi Sentimos las emociones tan La positivas. Esa información va a través de todo el cuerpo, a todas partes. Inhalamos. Inhalamos. Observamos nuestra conciencia pura. Pure consciousness. La conciencia pura, Ming Jue, Min Jue. Say, um, dice en... Um, uh, Ming Jue, Min Jue es nuestro observador puro. Feel the pure siente el observador puro Mingyue Min mm, diciendo mm, relax. se relaja mm, mm. Mm, mm. En este momento presente, nuestra conciencia es independiente de todo. Pero al mismo tiempo, se funde con todo en el universo. Uh mm. Nuestros Minyue puros se funden juntos y forman el campo de conciencia mundial a nivel de Minyue. Minyue Min se relaja, está relajado y estable. Now, there, our... space. Ahora observamos el espacio stay. sutil de la cabeza. Mm. Decimos X. sentimos la vibración desde el centro de la cabeza expandiéndose en el espacio del cerebro llenando todo el espacio interior de la cabeza y luego fundiéndose en el universo con una sonrisa interior mm. The information in our consciousness field. Sentimos la información en nuestro campo de conciencia Minyue. Yeah, heart heart, Hoy, corazón a corazón, yeah, celebrate celebramos la hermosa Navidad. esa información in de ninjue. alegría está en Minyue information. y la información de alegría transforma nuestro cuerpo de chi se vuelve bello. Relax. Se relaja. Minyue puro observa el espacio interior del cuello. Mm. Observa, observa en profundidad. Make pure chi. Merge into el cuello se vuelve de chi puro y se funde, mezcla con el mm. universo. yo puedo Puro, observar hombros y brazos con una sonrisa interior. Mm. Mm. Mm. Yo he observado el espacio del pecho con una sonrisa interior. Cuando decimos chi, puedes sentir que el espacio interior del pecho se transforma en chi, se abre y se funde en el universo. Sehus, decimos silenciosamente. Yo sí, oh, sentimos inside What que el pecho space? es un espacio enorme Yo observo... observar el interior del abdomen. Uh. El espacio es profundo okay. del abdomen se abre, okay. se abre. Okay. Se abre. Sí. y observa el espacio interno de la columna vertebral sí. Vacío MG. observamos el espacio interior de las piernas. Muy mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Observamos todo el espacio interior del cuerpo. Dormidos, pero sin dormir. Nos infinite, fundimos infinite, in en el universo infinito. Feel Sentimos la, la respiración chi. del chi universal. Now, In the infinite universe, Ahora sentimos it is que awakening. en el universo infinito Min Yue está despierto. Our pure Nuestras conciencias puras se funden, se unifican. This is es un campo de conciencia. Despierto, brillante. Mm. Nuestras conciencias son amor universal. El amor universal va a través de todo el cuerpo de Chi. Va a través de la sociedad humana, de la naturaleza y de todo el universo. Love La completud jue, de amor Open universal va a ser abrir y cerrar. Sostenemos una bola de chi. Abrir. Cai uh, es abrir en chino. y okay. en lo profundo el espacio interno se abre Close. cerrar okay. There oh, Your to love. is in the whole space. But sentimos que el amor est está en, en todo el espacio transformándolo y purificándolo so, todo cerrar Open abrir cerrar I... abrir Cerrar. Uh, Abrir. Feel, transform your energy. Siente como tu energía se transforma y se vuelve bella. Uh, Abrir. Uh, universal chi. Love. Love Siente Minjue y el amor universal aman profundamente el chi. Uh, Abrir. You love is in the whole universe Amor mi yo está en everything. Todo, everything. Sostenemos la bola de Chi. Sentimos el Chi de todo el cuerpo. Armonioso. Elevamos el Chi. Todo el espacio interior del cuerpo de Chi es bello. Se relaja. Las manos por encima de la cabeza. Oh, Chi Vierten el Chi. Siente el Chi. El Chi de amor universal yendo a través de todo el cuerpo. Nuestro amor minyue puro ama el espacio interior de la cabeza. El interior se vuelve brillante. El amor minyue es una luz pura. Va a través del cuello. Va a través del espacio interior del pecho. Universal love. El amor universal love inside, deeply. ama profundamente el go interior. Va a través del espacio del tantien bajo. Va a través del espacio de las piernas. Todo el cuerpo se transforma en un espacio vacío y brillante. Poco a poco nos ponemos de pie y vamos a practicar empujar y atraer. Pies juntos. Relax, todo el cuerpo. Relajamos el observo, todo el cuerpo y observamos el espacio interior del cuerpo de Chi con una sonrisa. La cabeza se funde en el cielo y los pies se funden en la tierra. Expandimos todo el cuerpo de Chi se funde en el universo. Rotamos los hombros y estos guían a los brazos de Chi despacio. Rotamos los hombros y estos guían el Chi interno de los brazos a fluir. Guía al pecho, al abdomen y el espacio interior de las piernas. La cabeza y el cuello, el chi fluye. Gentilmente, despacio, rotamos los hombros de chi, guiando a todo el cuerpo de chi, fundiéndose en una unidad y fluyendo. Dormidos, pero no dormidos. Despacio, elevamos los grandes brazos de chi al frente. to in front of the las manos frente al pecho, al ancho de los hombros, elevamos las manos. Atraemos, jalamos, atraemos el chi universal profundamente al interior, nos relajamos. Empujamos. El espacio interno se expande a todas partes en el universo. Traemos a lo más profundo del interior. Empujamos. Nos expandimos en el universo. Atraemos. Uh, empujamos. Uh, Inhalamos. Minyue <muchas> ama el interior. Empujamos. Atraemos. Empujar. Mm. Mm. Okay. The palms facing each other. Las palmas se enfrentan. Okay. Abrimos. Mm. Mm. cerramos mm. Mm. Okay. abrimos Long. cerramos Levamos el chi mm. Mm. las manos por encima de la cabeza Here, min, jue, el amor min jue. Vierte el chi hacia el, abajo, yendo a través del tan en alto, mm. Mm. El, next. a través del cuello, mm. Mm. El, through... a través del tan mm. en medio. Mm. Through lower a través del tan bajo, mm. Mm. Through legs. a través de las piernas y doblamos mm. el torso, through legs. escaneamos a través de las piernas. Mm. Mm. y vamos muy profundo dentro de la tierra con las manos. A través del espacio interior de la columna elevamos el chi. Nos relajamos. Mm. Por encima de la cabeza. Head back la cabeza va un poquito hacia atrás atraemos el chi universal, lo vertemos, bajamos ese amor, Minyue puro, vamos a través del Tanti en alto, a través del cuello, Tanti en medio. Uh, lower than here. A través del Tanti en bajo. Mm. Mm. Uh, legs, a través de las piernas Scans y doblamos. Doblamos el cuerpo hacia abajo escaneando mm. a través del interior. Mm. a lo más profundo de la Tierra. Mm. Mm. Ah. Elevamos el Chi. Nos relajamos. Subimos por encima de la cabeza, el vertemos el chi Escaneando mm. mm. a través del tantin alto, Make. cuello. Tanti en medio yeah, purifying purificando el interior through. Lower the a través del Tanti en bajo through, escaneando a través del espacio interior de las piernas mm. Mm. Hands deep inside the earth. las piernas extendidas y oh, las manos lipo, lipo, profundamente lipo, en la tierra tomamos una bola de chi elevamos el chi mm. Above the head. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Relax. Relajados. El amor me lleva a través del tanti en alto. Da, tan Cuello, tantien en medio. Tanti en tan bajo. Doblamos el cuerpo y vamos a través de las piernas mm. Mm. a través de las pantorrillas, a través de los pies a lo más profundo de la tierra sostenemos una bola de chi y la elevamos. Mm. Las manos por encima de la cabeza. Mm. Mm. Vertemos el chi. Mm. Mm. Tan A través del tanti en alto. Mm. Mm. Mm. Cuello. Tantien tan en medio. Tanti no en bajo. Nine. Piernas. Aquí, A lo más profundo de la tierra. Oh, Sostenemos una bola de chila, elevamos. Mm. Mm. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. El amor minjue ilumina el interior con una sonrisa interior y el interior se vuelve bello a través del tantim. Alto cuello. Tanti en medio. Tanti en bajo. Straight, mantén extendido todo el cuerpo. Lower down, las manos bajan. Minyue min va a través de las piernas. Arms, los brazos cuelgan a ambos lados del cuerpo. Y ahora, desde las rodillas vamos a vibrar todo el cuerpo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Vamos a relajar vibrando todo el cuerpo de chi. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Mm. Ah. Mm. Stop. Despacio, deténganse. Observamos profundamente el interior. Observamos que la vibración está en el interior de todas las células. Deep the gentle breathing. Haz una respiración profunda y, y suave que se expande a todo el cuerpo de Chi. Elevamos la bola de Chi por el frente. Head, por encima de la cabeza, da, vertemos el chi, purificando y limpiando el interior, vamos a través del tan ti en alto, neck, vamos a través del cuello, Through, mi, do, a través del tan tien medio. Tan tien. tien bajo. Through, Vamos a través de las piernas. Qi, Elevamos el chi. por encima de la cabeza vertemos el chi a través del tan en alto cuello tan en medio, Lower Hasta el tan bajo on, cubrimos con las manos tuchi. Observamos el cuerpo profundamente. Y llueva a través del espacio sutil dando información. En el interior del cuerpo todos los pequeños Open, bloqueos desaparecieron. Disappear. Se han abierto y desaparecido. Open, Abiertos. Desaparecieron. The... Vacío. El interior se ha vuelto brillante y transparente. Con una sonrisa interior, In moment, en este momento presente, Min, Jue, love. sentimos el amor. Amor Minjue se ha convertido en este bello cuerpo de Chi. Nuestros Minjue se funden juntos. El amor universal va a través de todos. Ama a todos. Ama a todo el mundo. This is the infinite love entirety. Esta es la completud de amor min infinita. Enjoying this beautiful entirety. Disfrutamos de esta bella completud. Bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Gracias a todos, a todas.